Para generar un hipervínculo desde Scribus, debo eh, hacerlo desde esta herramienta que dice Insert Link Annotation. La herramienta está en la barra de herramientas de PDF. Si no la tuvieran visible, deben venir acá a Ventanas y decirle, eh, tildar esto que dice Herramientas de PDF. Una vez que hago clic aquí, voy a poder abrir y generar un área activa con el mouse y si le hago doble clic me aparece esta persiana en donde yo puedo elegir si enlazo a otro documento pdf a este mismo documento pdf dándole la página y las coordenadas o si elijo un enlace web externo si elijo el enlace web externo ahí voy a pegar eh, la dirección ¿sí? de la página web a donde yo quiero que vincule en este caso estoy vinculando al blog le doy aceptar y una vez que le di aceptar ubico puedo ubicar este elemento que es un área activa ya sea sobre un texto o sobre una imagen luego de esto debo guardar y exportar mi archivo como pdf